Hola cincuentenial, soy Sebastián, tengo 51 años y conseguí entrar en forma y bajar de peso después de los 50 años y hoy, hoy me gustaría salir a caminar con ustedes y mostrarles por dónde ando todos los días y al mismo tiempo contarles las ventajas que nos trae el poder caminar, yo ahora me he viciado en caminar todos los días 10, 12, 15 kilómetros, no puedo parar y cada vez que camino más Quiero andar más y eso nos hace muy bien a la salud. Y espero que con este vídeo pueda, pueda incentivarlos un poco a caminar un poco más cada día. O a andar un poco más cada día. Soy Sebastián. Vamos a la intro y salimos a caminar juntos. Sí. ¿eh? A lo largo de este vídeo les iré contando 16 de las ventajas que nos trae el andar por lo menos media horita por día. Se las dejaré marcadas a lo largo de todo el vídeo, así si quieren las saltan y no se tienen que tragar el vídeo entero. Pero escúchenlas. Y empezamos el recorrido desde la puerta de mi casa. Oye Siri, salir de casa. cerrando todo apagando todas las luces muy bien y a caminar muy bien queridos amigos contarles que yo vivo en, en una especie de condominio aquí en china lo es una especie de una ciudad nueva que la han armado en una, en, en una zona de montañas, como pueden ver las montañas ahí al fondo. Mucho verde, aguas termales por doquier, inclusive los, los pisos, los departamentos, tienen dos sistemas de agua, uno de agua normal y otro de agua termal. Si quieres usar agua termal pagas una cuenta diferente. Hay un poquito de viento, no sé cómo se escuchará esto. Pero bueno, a mí me gustaría caminar en otro barrio que hay aquí a 500 metros que también es, es, es muy nuevo, tiene como mucho un año, un año y medio todavía están terminando de construir muchas cosas pero es un... casi un paraíso podríamos decir pasaremos primero por un lugar que está en obras también y bueno, y después de 500 metros ya llegamos al sitio no sé cuánto aguantaré con el palo selfie en la mano. Pero bueno, la idea es caminar más o menos a unos 6 kilómetros por hora. Y caminaremos unos 40 minutitos al sol. Abriendo la puertita aquí. Esta pequeña ciudad donde vivo, cada, cada 300 metros hay una especie de de plazoleta como estas para poder este, preservar más verde aún de lo normal y bueno, ya saben todas las ventajas del caminar y del ser ejercicio porque el andar, el caminar se puede considerar como un ejercicio, verdad es un ejercicio en realidad Y las ventajas son innumerables. Se las voy a ir poniendo aquí en el vídeo, una por una. E intentar andar y mostrarle mi barrio aquí en China. Yo vivo cerca de una capital de una provincia. La capital se llama Fuzhou. La provincia se llama Fujian. Y para que la ubiquen, está el centro-este o sea, la costa frente a Taiwán estoy muy cerca de Taiwán y aquí nunca hace mucho frío, nunca hace mucho calor es un clima bastante bueno la verdad invierno lo máximo son 10-12 grados y verano, bueno, verano 30-32 pero bueno, es un clima bastante bastante bueno, a mí me gusta mucho y eso es una de las montañas, de los montes que tenemos aquí, y todos estos edificios que están viendo ahí los empezaron a levantar hace seis meses, es un barrio nuevo y estos son donde vivo yo que ya tienen unos 10 años más o menos pero bueno Hace 11, 12 años todo esto era montaña. No existía nada. Absolutamente nada. Y ahora es una ciudad con más de 400 edificios de 36 pisos cada uno. Casas por doquier. Siguen construyendo. Pero ellos tienen, la, tienen el cuidado de, de siempre preservar el verde. Siempre mucho verde. Todo lo que construyen siempre hay un, un gran porcentaje de verde. Y eso se agradece mucho, la verdad. Miren qué linda, qué lindo muro de piedra natural que han hecho aquí. Bueno, esta es la parte más fea del recorrido porque están en obras. Pero pronto, pronto llegaremos a la entradita y verán qué precioso que es. Esta parte en el video la pondré rápido, seguro, así que no me calienta mucho. Acá hay pocos edificios, es más, un, un condominio de casitas adosadas, algunas no adosadas. Pero miren qué lindo, para andar sobre todo. Está al 80% terminado, pero arriba, muy arriba, todavía están haciendo otra, otra fase. Elefantitos por doquier. Todos estos que están aquí son jardineros que se ocupan de lo verde. Maneja. Y por aquí hay muchísimos lugares para andar que me encantan. Vamos a bajar por aquí. A ver qué tal. Número 1, el andar todos los días disminuye el riesgo de ser hipertenso y en pacientes con hipertensión arterial reduce los valores de la misma, así que ¡vamos a andar! Opa, ese no lo vi por mirar a la cámara, así que nada, a caminar, a andar. Intentamos mantener la velocidad de 6 kilómetros por hora, 5, no menos que eso. Para acelerar nuestro metabolismo, que todo el sistema circulatorio funcione mejor. Que el sistema cardiovascular también, ligado al sistema circulatorio también funcione mejor. Porque claro, mejor circulación, mejor todo. Pero lógico que todo forma parte de lo mismo. Por más que camines y tienes una mala alimentación, vendrán los problemas de cualquier forma. Por más que te alimentes bien, si no te ejercitas, vendrán los problemas de cualquier forma. Si estás siempre preocupado, siempre con problemas en la cabeza, si no sabes apreciar las cosas simples de la vida, aunque hagas ejercicios y aunque te alimentes bien, los problemas vendrán igual. O sea que es un balance entre todo. Cuerpo, alma, alimentación, estado de ánimo. Todo ayuda a que tengamos una vida más saludable. Y no sé, espero que no se aburran con esto. Yo se los muestro, si lo quieren ver lo ven. Si no lo quieren ver no lo ven. Pero bueno, veré cómo queda el video después, a ver si está con suficiente calidad para mostrárselos. Vientito, seguro que va a joder con la voz. Como les decía, verde por doquier. Esto está lleno de casas, eh. Miren ahí. Lleno de casas. Hay solo esos tres edificios, el resto son todas casitas adosadas. Esos edificios que ven ahí atrás, hacen parte de otro complejo. Es donde yo vivo. Esos son los más color kaki. Esos más marroncitos son los nuevos, que todavía no los han empezado a vender. Hoy es lunes, algunos que no trabajan vienen a pasear, en el break de trabajo, y por aquí subimos, no sé si estoy andando muy rápido, se están perdiendo la belleza del sitio. Los chinos han sufrido mucho, final de siglo, pero todo sacrificio tiene su recompensa y este es el siglo de la, del ciudadano chino, de la gente de a pie. Todos están bien, todos felices, todos tienen trabajo. Y bueno, esa es la realidad de China hoy en día. Después políticamente lo que, lo que el gobierno chino hace y deja de hacer. Ya son otros 500. Pero bueno, yo me enfoco en el ciudadano. En el ciudadano normal. Y ellos están muy bien la verdad. Cualquiera, cualquier ciudadano chino se puede permitir tener una casita o un pisito en este lugar. Aparte porque los préstamos son con intereses casi ridículos, ínfimos y como los chinos tienen fama de buen, buenos pagadores por excelencia es muy fácil que te den un crédito, es casi imposible que te lo nieguen inclusive ni siquiera importa si estás trabajando en ese momento o no porque se supone que si pides un crédito para comprarte una casa es porque puedes y todos pueden vamos a tomar una vuelta aquí buenísima ahora viene una de las partes que a mí más me gusta del recorrido es una trilla que hay al lado de de un ríocito río pequeñito. Número 2 produce efectos favorables sobre el colesterol puede ayudar a reducir el colesterol LDL al ayudarte a bajar de peso y reducir tu estrés. Verde, verde, verde y más verde por todos lados un día precioso un poquito de viento pero bueno no importa Miren qué belleza esto. Número 3. Previene la aparición de la diabetes. Las personas que no realizan actividad física son más propensas a tener diabetes porque no queman el azúcar que consumen. Por lo mismo, caminar de forma regular hará que tu organismo procese esta sustancia más rápido y que así prevengas padecer este horrible mal. Y vamos a caminar por ahí. Y esto lo tengo a 500 metros epa, de la puerta de mi casa. Por mirar a la cámara no veo el suelo y me voy a acabar dando un porrazo. Número 4 y la mejor, mejora tu vida sexual. El sexo y el ejercicio van de la mano. En un estudio de mujeres de entre 45 y 55 años de edad, aquellas que se ejercitaban me acaban de hacer un kilómetro desde la puerta de mi casa incluyendo caminatas reportando no solo más deseo sexual sino que también mayor satisfacción sexual así que caminemos, caminemos muchas de estas piedras eh, parecen de verdad pero no son de verdad son estructuras de, de alambre pero se ven super reales, es increíble el trabajo que hacen Increíble O sea, todo esto que ven de piedras Así Por el costado del río No son naturales Son hechas Con estructuras de alambre Y cemento es Impresionante Impresionante Todo, todo, todo ¿Sienten los huecos? Una pequeña cascata aquí para bajar el nivel. tiritas estas piedras! ¡Qué increíble, che! ¡Qué increíble! Acá un pequeño kiosco La gente viene a hacer picnics Y lo más interesante es que para tener acceso a todo esto no hace falta que, que... Que vivas en este complejo Es abierto para cualquiera que quiera entrar y venir a caminar o a pasar el fin de semana. Hay varios lugares donde puedes hacer barbacoas, asaditos. Varios lugares que puedes venir con tu familia como si fuera un parque totalmente abierto. Ahora que todas estas piedras sean de mentira Yo es que... Yo es que... que me parece increíble, me parece increíble. Número 5. Aumenta los niveles de vitamina D. Caminar a la luz del día incrementa los niveles de vitamina D del cuerpo. Un nutriente difícil de obtener a partir de los alimentos. Pero que se puede sintetizar a través de la exposición a la luz del sol. Pero claro, siempre con cuidado. Después han hecho un lugar para subir la montaña. 800 metros puede subir. Pero todo con escaloncitos, todo súper seguro. Vamos a ver si me animo a subirlos. Subirlos hoy. Y eso, amigos, caminar, caminar con la alegría, caminar. Las ventajas de caminar, de hacer cualquier tipo de ejercicio, son incontables, incontables. Más en el día de hoy, que tenemos trabajos que nos obligan a estar horas y horas sentados posiciones que no favorecen para nada nuestro organismo. Número 6. Por supuesto, ayuda a perder peso. Caminando de 40 a 45 minutos de una sola vez, empezaremos a quemar la grasa depositada a partir de los 20, 25 minutos después de haber iniciado la caminata. Otra cascadita aquí. Me olvidé, ¿Cómo se llaman en español? Dios. Subiendo piedras de decoración falsas. Qué increíble, no me había dado cuenta. ¿eh? He venido veces aquí y hoy es la primera vez que me doy cuenta que las piedras no son de verdad. Me hubiera gustado ver cómo lo hacían. Es que son piedras y piedras y piedras. ¿eh? piedras y piedras y piedras aquí hay una zona de pesca Pagas unos 3 o 5 euros y te dan un cuadradito de esos con la sombrillita para que te sientes ahí a pescar, a pescar. ahí hay unos lugares para hacer barbacoas que te los alquilan también todo listo, te dan el carbón la parrillita todo todo techado porque a los chinos no les gusta estar al sol al contrario que a nosotros porque una piel quemada es sinónimo de pobreza de gente que tuvo que trabajar mucho tiempo en el campo entonces, ahora cuanto más blanco, mejor. Las chicas entonces... ¡Oh! Hay algunas que parecen papel. Y cuando salen a la calle en horario que hay sol, parece que... que van a cosechar miel, como van, protegidas. Aparte de ponerse el protector solar, se ponen sombreros de alancha así, eh, túnicas, de seda, finitas, hasta guantes, hasta guantes usan para que no se, no se quemen por el sol. Número 7. Caminar evita la obesidad y los depósitos de celulitis. Una caminata fuerte y corta varias veces al día logra tener el mismo efecto que una sección de gimnasia aeróbica en el mantenimiento del peso corporal porque equilibra el metabolismo. Por ese puente ahí se accede al camino que se sube a la montaña. ¿Vamos a hacerlo? Venga, vamos a hacerlo. Pero hay que subir por aquí ah. Qué suerte van a sacar esa garita ahí que, que rompía toda la estética de este lugar Por suerte la van a quitar Y seguimos caminando Caminando con alegría en el corazón Aquí está el centro de ventas también Hay unas casas pero que no son adosadas Y allá en el fondo veis Las grúas siguen construyendo Nuevas casas Más arriba en la montaña otra casita que también puedes venir y usarla lugares para tomar el té vamos por aquí un espejo de agua aquí que bonito Número 8, ayuda a tomar menos medicamentos, con solo caminar media hora las personas con depresión logran mejorar su humor y al caminar 30 minutos reducen los pensamientos negativos, el enojo, la tensión y el cansancio aquí Hice una clase de 20 minutos de brazos para mayores, si les interesa les dejo aquí el vídeo, el link aquí arriba aquí accedemos al puentecito que nos lleva a la montaña vamos a subir pero la voy a poner en la voy a poner en rápido porque si no va a ser medio aburrido para ustedes aunque no creo que nadie llegue hasta esta altura del video pero bueno es una prueba, prueba y subimos ¡Vamos para arriba! No sé si se verá medio oscuro. Y empezamos, son 800 metros de subida, ¿eh? 800 metros de subida. ¿Se animan? Número 9. Mejora la circulación. Realizar ejercicios donde trabajamos nuestras extremidades inferiores hará que la circulación de nuestro cuerpo mejore. De esta forma podrás prevenir la aparición de varices y mantener todos los órganos de tu cuerpo en perfecto estado. Oye Siri, ¿qué hora es? Oye Siri, ¿qué hora es? Son las Ok. Oye, esto verde lo pintaron hace poco, no estaba antes. Y seguimos subiendo. Número 10. Tonifica las piernas, glúteos y abdominales. Un buen paseo puede ayudar a fortalecer y dar forma a las piernas, dándole definición a las pantorrillas, cuádriceps y isquiotibiales y levantando los glúteos. Ahora bien, si realmente prestas atención a la postura mientras caminas, también puedes tonificar los abdominales y reducir gradualmente tu cintura. Uh, mi pulso subió a 163 No estamos ni por la mitad aún Aquí hay un descansillo Un mirador ¿Y cómo es? ¿Se puede seguir? Ah no, aquí está cerrado ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Yo estoy seguro que la otra vez vine por aquí. Pero ahora se ve que me ha desviado por aquí. Todo esto tampoco estaba antes. Vamos pues a seguir. ¿Qué será ese? Como tipo un riel. ¿Será para llevar cables de luz o algo? Y seguimos subiendo. Ya estaremos a unos 400 metros de altitud Más los 200 Que está esta ciudad ya de por sí Está a 200 metros de altura Ya estamos a 600 más o menos Aquí hay otra Escalera En fin, voy a seguir por aquí ¡Caminar es salud! Estoy seguro que la otra vez no vino por aquí, pero bueno en realidad da toda una vuelta, sube y cuando llega a la cima se empieza a bajar por otro sitio. No hace falta volver por el mismo sitio. Número 11, caminar es bueno para tus huesos. Al caminar diariamente estamos estimulando y fortaleciendo los huesos, aumentando la densidad ósea. Subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo. Quédense aquí, cuidado. Hay algunas cobras, víboras, por aquí. La mayoría de las veces fueron en inglés también. Se agradece. Seguimos subiendo, señoras y señores. Aquí un poquito de... Aquí un claro. Y por aquí habrá un mirador, supongo. Una torre de luz. Un cubo de basura el que tiene que venir a buscar la basura <risa> y seguimos subiendo un poquito más número 12, ayuda a combatir el cáncer de mama, las mujeres que caminan regularmente después de ser diagnosticadas con cáncer de mama tienen un 45% más de posibilidades de sobrevivir a la enfermedad Qué buena noticia ya estaremos en unos 600 metros lo máximos son 900 que cuando he venido con el altímetro me indicaba 900 metros son 900 pisos 900 metros a 2 metros y medio por piso sería como subir unos 40 pisos no, 400 pisos, ¿qué digo? 40 pisos serían 100 metros 400 pisos estamos subiendo Mamita querida Pero bueno, la inclinación de la escalera Es mucho más suave Que la de cuando se sube A un edificio, a una propiedad horizontal porque no me imagino subir por la escalera 400 pisos en cambio esto, a pesar de que uno se cansa un poco, se puede subir bien supongo que la diferencia estará en eso, en la inclinación de cualquier manera ya estoy rezando para que lleguemos a la cima después cuando veo los resultados de la caminada en la aplicación de salud del iPhone me dice cuántos pisos he subido. ¿Qué dice aquí. Dice que cuidemos bien las plantas. Que el cuidado viene de nosotros mismos. Y claro. Y aquí los datos de nuestra caminata. 71 pisos subimos. 888 calorías y más de 11 kilómetros. Eso sí que es una buena caminata. No sé si la afirmación quedará muy movida, si estarán los estándares de calidad para subirlo. Espero que sí. Me está dando bastante trabajo mantener el selfie este, el palo selfie. No sé si así se llega a ver. No. Y seguimos subiendo. Todavía no he visto ninguna víbora, ¿eh? ¿Ah, será que hay? ¿Para beber agüita aquí arriba? Creo que no. Y para hacer el cálculo de esta escalera. Dios mío. No creo que con lápiz y papel se pueda hacer. ¿eh? Hay un mosquito que me está siguiendo, el desgraciado. ¡Seguimos! ¡Y seguimos! Queda un poco de miedito. Un pequeño precipicio. Un mosquito que me está volviendo loco, me está siguiendo. Aquí parece que hay otro claro. listo lo maté creo y seguimos ah, es sí. otro este paz perdón hay algo me ha picado en la espalda Número 13. Reducen un 20% el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Esto se debe a que las caminatas ayudan a agilizar la digestión, evitando la acumulación de alimentos semidigeridos y materia fecal que puede producir inflamaciones. Y seguimos. Che qué barbaridad, me está volviendo loco esta mosca, mosquito, avispa, no sé qué coño es. Trabajamos un poquito para volver a subir después. Llevamos 2 kilómetros, casi 3 desde que salí de casa. Lo que pasa es que esto no cuenta lo que subimos. Pero sí que el altímetro del iPhone sí que lo cuenta. Y luego al, al verlo en la aplicación salud, nos dirá cuántos pisos hemos subido. No se termina más, ¿eh, señores? ¡Oh! Número 14, fortalece el corazón, caminar al menos 30 minutos diarios reduce el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardíaca y accidentes cerebrovasculares, hasta en un 27%, si esto no los convence a caminar, no sé qué más. Quiero encontrar un claro para mostrarles ahí abajo, pero bueno, yo creo que esta subida está subido hasta casi por terminar ya, espero. Bajada, ¿eh? creo que ahora empieza la bajada, creo que ahora empieza la bajada, gracias a Dios, gracias a Dios, a ver si esas moscas se olvidan de mí, sí, ahora empieza la bajada, desde aquí se ve, desde aquí se ve todo abajo. ¡Y empezamos a bajar! Quiero ver si encuentro un clarito para mostrarles ahí abajo Aquí, aquí se ve bien ¿Dónde estamos? 900 metros arriba y menos mal que no subimos a esa vamos disculpenme si no si no os miro que tengo que mirar la escalera aquí que está muy empinada y no me gustaría caerme y que se maten de risa todos Número 15, mejora el estrés, es normal después de una intensa jornada de trabajo nuestro humor sea malo o que tenga mucha tensión, un paseo a pie es la solución para esto, pues relaja, despeja la mente, disminuye el estrés e incluso hace que curemos el insomnio La de bichos que habrá por aquí, Dios No me quiero ni imaginar A mí me gustaría saber De verdad, cómo hacen para calcular una escalera Como esta Debe haber programas especiales Con teodolitos y, y eso que la calculan Porque uno para hacer una escalera De un piso a otro Ya no es fácil Altura de los escalones Cantidad, largo En fin la próxima vez que venga voy a contar cuántos escalones hay. Por último, la número 16, caminar es muy bueno para tu cerebro. La función cognitiva se ve mejorada con una caminata diaria. En especial, las personas de la tercera edad reducen el riesgo de complicaciones en los vasos cerebrales, reduciendo las probabilidades de demencia senil, entre otras enfermedades. Así que, ¡caminemos! Bajamos, en nota? Oye Siri, ¿qué hora es? Bueno, por suerte, las moscas me abandonaron, se quedaron arriba, menos mal, me tenían podridos. ya. Bueno, como se habrán dado cuenta, estamos bajando por otro sitio, no por el mismo donde hemos subido. O sea que es una escalinata que no para, sube por un lado y baja por el otro. Depende cómo se mire, puede subir por este y baja por el otro también. de la mosca y ahí está la desgraciada. Será otra, supongo. ¡Ay, me tendría que haber pedido una agüita! ¡Tengo sed! Y el nombre de este, de este complejo, de este lugar, le pusieron Mr. Mountain. Señor Montaña. in cina tiene estabilización horizontal pero no vertical por eso que hace mucho así cuando bajo los escalones pero bueno es el único que conseguí con palo selfie los otros todos que hay son para para filmar a otras personas no para filmarnos a nosotros mismos y lo que a mí me interesaba es, es ir comentándoles lo que veo y que me vean la carita linda que tengo si no solo les podría mostrar lo, de, lo que se graba por adelante Bueno, les diré que ya estoy un poco hartito de tanto escalón. Quiero terminar pronto. Porque claro, hablando y encima sosteniendo, sosteniendo el palo para filmar. Prestando atención a los escalones. No es lo mismo que, que subir con todos los sentidos enfocados en subir y ya está, y en bajar. Pero bueno, ya debe faltar poco. Por lo menos es lo que pienso para consolarme. Ya se siente en las pantorrillas y en los cuádriceps. Lo de las escaleras es muy bueno para las piernas. En realidad todo ejercicio es bueno para todo. Yo pasé 50 años de mi vida sin hacer ejercicios y me arrepiento. Pero bueno, la ventaja es que, es que el cuerpo es muy muy muy grato muy inteligente y se pone tan contento de que hayamos tomado la decisión y la iniciativa de empezar a ejercitarnos que rapidito rapiditos uno puede entrar en forma y contrarrestar 50 años de maltrato bueno no pongamos 50 pongamos 30 porque ¿ok? porque de niño hacía los ejercicios que uno hace normalmente corriendo jugando a la pelota lo que sea después de adolescente patinaba hacía patinación en carrera y bueno después desde los 16 en adelante que no hice más nada, para ser sincero, quise empezar a ir al gimnasio tres o cuatro veces en mi vida, pero nada, iba una o dos veces y luego paraba, así que no cuenta, lo que cuenta es cuando empecé hace un año atrás, 14 meses más o menos que tomé la decisión y que empecé primero con un régimen, con un régimen atroz porque llegué a pesar 83 kilos, de los 60 que pesaba a los 20, ahora peso 66, 67 estoy perfecto, porque a los 20 también era un palito, era muy flaco ahora estoy en el peso ideal y la idea es ganar 4 o 5 kilos más de músculos no de grasa, de músculos, y eso cuesta perder la grasa no es tan difícil, lo que es difícil es ganar musculatura no te da, porque nadamos contra la corriente porque hay, hay un proceso que se llama sarcopenia que se va comiendo nuestros músculos casi a 2% anualmente entonces tenemos, para ganar la misma cantidad de músculos que, que puede ganar una persona con 20, 30 años, tenemos que trabajar el doble. Nadamos contra la corriente. Pero bueno, tampoco quiero ser como yo hace negro. Así que nada, me conformo con mantener los músculos y ganar un poquito más, ya está bien. Y creo que estamos llegando al final aquí de la bajadita. Maldita sarcopeña. Así que chicos, chicas, a partir de los 40, si no han hecho ejercicios, hay que empezar a hacerlos para mantener la musculatura. Aunque sea para mantenerlo, Esa motito debe ser de algún jardinero Aunque sea caminar Ejercitar un poco los brazos Con botellitas de agua, con lo que sea Aunque no querramos ir al gimnasio ¿Eh? Y bueno, estábamos aquí arriba ¿no? Estábamos ahí arriba Y hay un arroyito Un arroyito que tengo, pero ya tengo ubicado un bebedoro. Están limpiando un poco aquí la maleza. Yo creo que, que vivo en uno de los lugares donde se respira más aire fresco de todo China. perfecto para vivir y para que tus hijos, tus hijos crezcan fuera de la violencia, de las drogas. Aquí en China, gracias a Dios, no hay nada de eso y si hay, está muy bien escondido. A mí me da tanta pena en España que el tema de las drogas es algo corriente, es algo del día al día, de cualquiera, es como algo normal me parece muy triste que se haya llegado a esa a esa altura acá hay unas cabañitas que en realidad uh, se está acabando la batería acá hay unas cabañitas que en realidad es el showroom de los pisos vea hay unas puertitas aquí y y son las muestras de los, de los pisos que venden. Son los pisos decorados. Y seguimos. Esto como usa la graba de la cámara de adelante y la cámara de atrás al mismo tiempo, la batería se la chupa que ni te cuento. No sé si voy a llegar tiempo, tiempo a casa, cuánto estamos caminando, 4 kilómetros ya, 64 minutos caminando y subiendo escaleras. Y aquí están limpiando para hacer algo más, vean. No sé si la batería aguantará hasta llegar a casa. Pero bueno. Esas son casitas adosadas que venden también. Porque están vendidas. Porque aquí en China ni bien ponen las cosas para venderlas. Venden en menos de un mes está todo vendido. Gente que compra de a 10, de a 20 para invertir. Es increíble. ...que llevan a posibles compradores a visitar la posible casa que quieran comprar. Me pusieron una cerquita de bambú que antes no estaba. Y bueno amigos yo los dejo por aquí porque ahora volveremos por el mismo sitio donde hemos venido que ya lo han visto y se está por acabar la batería así que bueno no creo que nadie vea este video hasta el final pero me hacía ilusión mostrarles por dónde ando y camino todos los días y bueno espero que les haya gustado y si todavía no han entrado en forma no se olviden de ver estos vídeos aquí encima que les dejo la lista completa de los seis pilares fundamentales para entrar en forma y bajar de peso. ¿Ok? Hasta la próxima. Adiós.